Caralho, que porra es esa, maluco? Ligiane, es aquí. ¿Qué? ¿Qué porra es esa? Caralho, sei lá. Caralho, que me arrepiento todinho. Caralho, maluco, ¿Qué que maluco. es eso, maluco? Estoy filmando. Hace unos días estaba sentado en la sala de mi casa viendo uno de los programas de fenómenos paranormales y principalmente de ufología que salen en la televisión y sacaron un video que parece muy sorprendente sobre cuatro luces gigantescas que aparecieron en el cielo. A esto lo hacen referencia a que pudieran ser naves extraterrestres, pero vamos a ver las imágenes, pongan mucha atención y díganme qué opinan de este impresionante video. Que porra é essa, maluco? Filhão, corre aqui. Que porra é essa? Caralho, sei lá. Caralho, que me arrepiai todinho. Caralho, maluco, não sei Que porra. que é isso, maluco? Tô filmando. E um caiu. Um caiu. Y ahora está cayendo. El video supuestamente fue grabado en Brasil. Estamos viendo que a lo lejos se ven cuatro, cuatro luces intensas en el cielo. Obviamente esto causa que las personas sientan temor, pero de pronto sucede algo extrañísimo. Una de las luces parece caer. Las otras tres continúan. Mientras tanto, la plática que hay entre estas personas precisamente hacen la observación de que una de las luces cayó a tierra. ¿Qué pudo haber sido esto? ¿Una nave extraterrestre que bajó? La verdad es que las imágenes sí son impresionantes. Pero en aquel programa que vi en televisión, Afirmaban que se trataba de objetos voladores no identificados, mencionándolos como naves extraterrestres. Sin embargo, en mi opinión, y aunque el video sea tan impresionante, no tenemos más minutos de grabación, pero sí algo importantísimo, como vemos en esta parte, la cuarta luz parece caer y dejar ciertas eh, luminiscencias tras de ella. ¿Qué objeto en el cielo? ¿Puede caer de esa forma dejando algunas luces destellantes a su paso? Yo solo creo que un globo de Cantoya. Uno de estos globos que se les prende fuego y avanzan por los cielos. Yo creo, yo creo que soltaron cuatro de estos globos y se ven gigantes porque había neblina en ese momento. Y cuando uno de estos globos se termina de quemar y cae al piso, es por eso que vemos que uno de los objetos baja, pero no baja, en realidad está cayendo, se está quemando. E incluso la grabación se termina, si se dan cuenta, cuando el segundo objeto va a pasar por lo mismo, termina cayendo. Y esto es porque no se trataba de ninguna nave extraterrestre, ni de ningún aparato extraño, ni tampoco drones, por lo que yo creo. Simplemente se trataba de globos de Cantoya, globos que terminaron cayendo al piso cuando terminaron por consumirse. ¿Ustedes qué opinan? En la televisión me pareció increíble, sí sentí que era un video muy impresionante, pero con la revisión que le hice a video y al estar editándolo me di cuenta precisamente que podrían tratarse de globos simplemente de Cantoya y que se veían de esas magnitudes precisamente por la neblina que había en el lugar. Por el momento yo solamente voy a decir que este video es falso, que no se trata de ninguna nave extraterrestre, simplemente de globos, pero cada quien Tendrá su opinión y la voy a leer en los comentarios. Recuerden que estoy subiendo video constantemente a mi canal de YouTube, en mis redes sociales también. Mándenme eh, los videos y fotografías si tienen evidencias de fenómenos paranormales al correo o a mi número de WhatsApp, porque voy a estar haciendo este tipo de videos mostrándoselos y también haciendo el análisis. Pero al final de cuentas, la verdad es una y quizá la conozcamos y quizá no. Mientras tanto, Aquí les traigo las evidencias. Hasta el próximo Archivo Paranormal.